Estoy acá en el huerto y quería mostrar unas cosas que acabo de ver que explota de, de. explota pero tremendo de vida. A ver. Es impresionante. Quería mostrar un poco cómo está. ¿No? Miren lo que es acá abajo. <risa> Es divino, divino. Miren lo que es. No, donde movemos, hay. A ver abajo. De la... A ver, acá hay un par de cosas. A ver, la... acá abajo la cebolla. En ¿Eh? la cebolla también tenemos lombrices. Lombrices por todos lados. A ver, por acá. Impresionante. A ver, acá. Más lomb... Cebolla. Ahí abajo. Tenemos Ah, ah, no. Una familia dentro de la cebolla. Miren lo que es esto, dentro de las catáfilas. Es impresionante. ¿Eh? La cebollita. Parece que no afecta tanto como se decía. Al sistema de vermicompostaje, ¿no? Impecable. Ahora aquí abajo. Divino. Miki, ¿estás por ahí? Mira lo que es esto, Miki. ¿Cómo andan, gente? Mira lo que es esto, Pipu. Mira lo que es esto de vida. A ver, aquí abajo. Mira, Mirá, te vas llamando. Mira lo que es eso de vida. ¿Te parece impresionante la cantidad de lombrices? Ahí, move, move. Mira, ahí, agarra tu un rastrillo? No, como un rastrillo. Porque hay bichos. Sí, sí, es un vermicompostador. Mira la cantidad de bichos que hay, mira. Cantidades de lombrices, bicho bolitas, ¿cómo le llaman acá los bichos bolitas? Bicho. Bolita? bicho. A los bichos. Mirá dentro este cebolla, amor. Mirá lo que es esto. Mirá la cebolla, mirá, eh. ¿Qué hay ahí adentro? Serpientes. Serpientes parecen. Son lombrices rojas. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo en orden? Epa. A ver, agarrá, agarrá, agarrá, tranquila, agarrá. Ay, me da un asco tremendo. ¡Te da asco? Son lombrices que comen materia orgánica y te devuelven fertilizante. Oh. A ver, por acá. Vale. Uah. Yo quiero que remuevas más cerca. Más cerca. A sí. ver, por acá, vení. Mirá, por acá, por acá. Remuevo por acá. Ahí. Ahí tenés lombrices, mirá. Sí. Agarra, agarra, Sin miedo. Sin miedo. Ellas tienen miedo. Sí, si agarrabas. Claro que tienen miedo ellas. Ponete en la mano así, ponete la mano así la puedes ver mejor. Porque no les gusta que las toquen mucho. Porque se deshidratan, ¿te acordás que se deshidratan y se mueren? ¿Eh? Ah, más sin cosquillas. Hace ¿sí? cosquillas. Tengo cosquillas. <risa> cuando se mueven más hacen cosquillas. Claro, ¿Qué me quedo aquí? A ver. Tengo un par de bichos en la mano. Espectacular. Espectacular. Este. Uf, uf impresionante bueno vamos a alimentar un poco más porque parece que tiene todavía aquí espacio Uy, ¿Eh? wow, qué pasa <tose> qué linda bueno gente este es el ver mi -re reactor -re aquí tenemos materiales que vamos encontrando adentro ¿eh? de una tonelada de orgánicos tenemos algunas que otras cosas que no son deseables, pero bueno, de una tonelada esto Ay, no, es coquilla. prácticamente despreciable. Las trampas para mosquitas, con aceite, quedan pegadas. ¿eh? Se lo... acercan por cromatografi... cromatografía, por color. ¿Qué, mi amor? ¿Por de... dónde respiran ellas? ¿Te acordás por dónde respiran? No. ¿Por qué necesitan humedad las lombrices? ¿Te acordás que...? Te digo, dejarlas que se van a deshidratar. ¿Por dónde respiran? Por la piel. Por la piel, exactamente. Respiran por la piel, por eso necesitan humedad. Agua. Ahí, pues ahí adentro, así. No se muere. ¿Eh? Para, bordo, que encanta tener ¿Te encanta bien. tener en la mano? Bueno, gente, ver mi reactor bordo, en el la poble, la ¿no? La sí, llévatela dentro del Hort. Huerto multicultural Vamos hablando gente Al que esté por la zona Acercate, acercate, vení, vení A ver aquí ¿Se queja del sol? Sí, el sol también las mata También las mata ¿Cómo andan? Bueno, son las 7 y media de la tarde Estamos acá A ver aquí adentro Vamos a mostrar aquí un poco la participación Miren ¿eh? De los vecinos que dejan sus orgánicos, en vez de dejarlo allí, se deja aquí, de ahí, pasamos, con <ríe> bueno, la lombriz, ¿eh? pasamos por aquí, que dice, lombricompost, temascal, baños, bioconstrucción, tenemos acá, la llamada entrante, tenemos el compostaje, este ya está listo, tiene cuatro semanas de vida. Muy hermoso, un olor divino para darle de comer a lombrices. Y aquí tenemos el activo. Le echamos los restos que están muy muy frescos. ¿Qué tal va la lombricita? Bueno gente, este es nuestro espacio. Al que desee ser partícipe puede acercarse y quiera tener Participar de la red de 1km0, nos escribe al mail, al instagram, hola arroba1km0.com e instalamos un vermi reactor, nos vemos pronto.